en una fase de levantamiento de la información, de las agresiones, de distintos tipos de agresiones, desde la destrucción o intento de destrucción, no solo de los, de los centros de diagnóstico integral y las salas de rehabilitación integral, o módulos de barrio adentro, sino también de otras instalaciones, casas del partido entiendo que por aquí hubo un asedio también a una sala, a la sede de una sala de batalla social eh, tenemos reportes de unos cajeros del Banco Bicentenario la dirección de Alicenaba y como parte de eso la orientación que se trazó y, tanto en la comisión y luego el día martes en una reunión de la fracción parlamentaria del partido eh, fue que todos los diputados de todas las regiones se incorporaran a este trabajo entonces aquí está conmigo acompañándome Juan con Carlos Alemán que es el diputado de este circuito por parte nuestra de hecho el diputado de este circuito junto con Darío porque no, ellos no tienen diputados aquí eh, pues la idea de hoy es primero recabar con ustedes la, los testimonios la información de, de lo que pasó con relación a este CDI este Centro de Diagnóstico Integral Mi nombre es Nelson Arevalo, soy vocero de la Comuna Estrella Socialista este, para hacer un pequeño recuento hombre, recuento de los sucesos del 16 de abril, día martes a las 8.30 de la noche, bueno en este espacio del CDI nosotros lo tenemos como resguardo ya que fue uno de los logros de la revolución y como legado que nos dejó el Comandante Chávez pues es que era lo nuestro ¿no? acá se presentaron aproximadamente 20 a 30 motorizados. Al momento en que yo vengo para percatarme si son compatriotas, como vestían camisas rojas y gorras rojas, uno de ellos hizo la demanda como de sacar un armamento de su koala. Bueno, esto me obligó a sumarme a la parte de adentro de donde está el poste. Posterior a esto, envío eh, unos mensajes a los compatriotas solicitando apoyo y bueno, el, la respuesta fue casi que inmediata. Al momento de yo percatarme de que venían, otros motorizados por la parte de allá Oye, en realidad sentí muchísimo temor Y bueno, temí por mi vida Ya que este señor fascista Radovsky llamaba a la gente para que Sacara su arrechera, como él dice, ¿no? Pero, ¿cómo la van a sacar? Quemando los CDI Son cosas que atienden Estos espacios atienden a personas Tanto de la oposición como del chavismo No les importa si son homosexuales Si son negros, si son blancos, si son chavistas Si son eh, opositores en todo caso yo les prestan la misma atención, inclusive es un servicio totalmente gratuito, esto debemos cuidarlo nosotros. Le solicito a la gente de la oposición, a estos compatriotas que viven en los cerros, que depongan esa posición que tienen, que no piensen en seguir salvándole la cara y el pellejo a este señor asesino de por más, porque por este medio también solicitamos cárcel para él. ¿Para qué? para que, Conchale, pague esos ocho homicidios que se cometieron durante estos sucesos, cuando él llamó a la gente a reprimir al, las cosas de la revolución y también una centena de heridos que hay. Nosotros, compatriotas, estamos acá, seguiremos, seguiremos en pie de lucha, rodilla en tierra, defendiendo todos los logros de la revolución. Como poder popular nos sentimos autorizados para cometer cualquier o para resarcir cualquier tipo de retaliación que esta gente quiera tomar para con nosotros. Muchas gracias a este medio. Felicitaciones por estar apoyando a las comunidades. Y bueno, espero acá que todos vengan a prestar a, a recibir su servicio acá, que es gratuito, en el CDI, José María Aranda, de la Vuelta del Fraile, Parroquia Antímano. Mi nombre es Marta Meriño, soy la recepcionista de la sesión de la tarde del centro. O acerquenle el micrófono. Ah, toma, para que quede grabado. no, no. no. Sí, bueno, Ajá, del CDI. CDI. Bueno, lo que sucedió no es mentira, eso fue la pura verdad. Ellos vinieron a quemar el centro. No como dicen ahora ellos, que eso es mentira todo lo que sucedió. Como dijo el señor Leopoldo ayer que aquí en Caracas todos los días hay 60 muertos y nadie se los ha recostado. Porque ahora los 10 muertos se los quieren a recostar Capriles, pues, porque sí fue verdad. Los 60 muertos diarios en la ciudad no se sabe quién los mata, porque eso son de lampa. Uno no está consciente de eso. Pero los 10 muertos sí se los recostamos a él, con toda verdadita que sí fue verdad, por ellos que formaron esa algarabía el después de las elecciones. No quieren tapar el cielo ahora con una mano, mentira. Estaba aquí ese día de cuatro. Sí, señor. Resulta que aquí tenemos una sala de pacientes diabéticos. Ellos son llevados dos veces al militar a curas especiales que les hacen allá. Esa noche, de bromita no, se murieron los pacientes porque venían esa tarde de allá. Toditos entraron en crisis. toditos. A cada paciente se le puso más de cuatro inyecciones. Había que salvar la sala de batalla, pero también al camarada Giovanni Rojas, que es una persona que se lo merece por la parroquia Antímano, porque ha dado el todo por el todo, por la por la revolución, aparte iban a saquear porque ahí tenemos un mercado ese mercado había sido surtido ese día lunes, pero ellos no iban a saquear el mercado según porque las cajas eran de comida, sino porque eran unas unas que habíamos llevado para allá con los votos la, considera la oposición que al mediodía usted va a meter una, una donde todo el mundo vea y va a pagar a gente para que se la cargue y la meta en un mercado eso lo piensa una persona tarada solo una persona tarada puede pensar eso entonces a través de eso nos pusimos en alerta cuando la gente venía con los cauchos, con los galones de gasolina nosotros apoyamos al camarada Giovanni Roja hubieron más de 500 personas porque le voy a decir teníamos que defender porque la sala de batalla José Félix ribe en construcción que aquí muchos camaradas han ido tiene cinco salones adecuados para todo a la disposición de toda la parroquia antima ...de todo el que quiera ir... ...entonces si no la salvamos nosotros... ...¿quién nos la iban a salvar?... ...¿verdad?... ...entonces a mí me parece que esto... ...tiene que tener justicia... ...esto hay que aclararle a esta gente... ...el camarada Giovanni Roa ...siempre discute conmigo... ...porque me dice... ...que él no quiere restar... ...yo le digo... ...pero si agarramos uno... ...si restamos uno... ...los demás cogen miedo... ...se van solos... ...no, resta, no, no deja que lo restemos... ...pero él... ...dice no... ...vamos a llamar a esta gente... ...a conversaciones... ...y espero que tanto... ...vamos a conversar con ellos... Porque de verdad algo tenemos que hacer. Y aquí atribuye usted que ella creo que va a la sala de batalla. ¿Quién pues, regó esa, esa información de que estaba la No, no, no, la, la, jaya, ¿no? La, la información no la voy a atribuir que quien la regó, sino que ellos vieron cuando estaban metiendo el mercado, pero en vez de acercarse a verificar qué estaban haciendo inventaron lo que no era porque si las cajas se veía que era la caja que entraron, se veía que era de pollo. Y de carne, porque son las únicas cajas que entran a un mercado, además entran por paquete Porque no se verificaron a ver, pero si sí fueron el otro día a ese mercado Bueno, en el, en el, en la, ellos se agruparon en el callejón Ricaute, Ricaute y aproximadamente habían como 16, 17 personas en el callejón Ricaute sí, ¿En el en el mismo no, barrio la No, no, son gente, de, de, sí, están identificados con la oposición este, además, los cauchos como de ironía lo quemaron más arriba, ya que nosotros no lo dejamos llegar. Pero de ironía lo quemaron. Pero de verdad, ellos venían era gritando, quemamos la comuna José Félix Rivas con Giovanni Rojas. Desgraciadamente no podemos dejar eso. Entonces, porque la comuna no es Giovanni Roja. Eso quiero yo que ellos lo entiendan y que ellos lo oigan. Porque cuando los niños que se les está dando ahorita, se está asistiendo con unos profesores porque van mal en el colegio ahí no van los niños de Giovanni Roa ahí no van los niños de Alida Torres ahí van los niños de toda la comunidad y no se le pregunta papi tu papá es de la oposición ni papi tu papá es de la revolución no entra porque se le está dando el estudio se está haciendo una aldea verdad ahí no se le está preguntando a nadie Tú vas a entrar a la aldea porque eres de la oposición o vas a entrar porque eres de la revolución. No, es para toda pero la, comunidad. De la revolución. Son para, para todo el mundo global, nosotros no podemos separar porque entonces se van a quedar brutos. No, hay que educarlos para que ellos sepan que la educación es la que cría conciencia. Este es un espacio que conformó la revolución, que hizo la revolución, pero un espacio para todo el pueblo venezolano. Si allí al frente hay un opositor y su familia tiene diabetes o tiene hipertensión, él tranquilamente Ay. viene. Y se atiende aquí. Entonces hay que hacerlos entender a ellos que el problema nuestro, político, no tiene nada que ver con estos espacios. Estos espacios son del pueblo, son para el pueblo, hay que resguardarlos. Así como la, la sede de la comuna, como el Mercal, todos estos espacios que son de interés general. Al estar muy alerta, hacer jornada, yo los invito, las invito a hacer jornada, nosotros vamos a estar, ya lo decía Piñate. Este próximo sábado vamos a ir a la comuna, vamos a ir a la sede de la comuna ya. Vamos a coordinar bien la hora, mañana te, te, le estaríamos avisando para que le podamos decir exactamente a qué hora vamos a estar allí. Pero creo que eso es apenas un esfuerzo más de, tan, de lo mucho que hay que hacer, porque el problema es la conciencia. Ahora, a uno lo que le satisface es que los sectores que intentaron agredir estos espacios son mínimos. 14, 15, 16 personas de repente eh, llenas de ese odio por ese llamado que hizo ese señor loco que no termina de entender el hijito de papá y mamá porque bueno, todos nosotros sabemos lo que pasaría aquí ni Piñate, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí tenemos para agarrar un avión y sacar a nuestra familia y e irnos y se prende la San Pablera, como decimos en el criollo pero ellos sí, y ellos tienen todo preparado, tienen sus apartamentos en Nueva York, tienen su, sus cositas y son tan irresponsables que no les importaría nada que eso se prendiera aquí. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar vigilantes y estimular la conciencia de esos compañeros en los sectores populares porque yo a estas alturas, compañeros, compañeras, no me entiendo, no me explico cómo una persona del barrio que ha sido beneficiada de seguramente el barrio nuevo barrio tricolor que se hizo aquí o de los recursos que se le transfirieron a los consejos comunales o que compren el mercal o que viene aquí al, al centro médico, al ambulatorio, al, al, al octogonal en el barrio o aquí a este o a la sala de rehabilitación no entiendo una persona que le hayan dado de repente un apartamento con toda su cosa equipada ¿cómo pudiera pensar que puede haber un gobierno mejor? o que pueda haber una acción distinta a la que estamos construyendo. Entonces, eso, la única explicación que eso puede tener es la falta de conciencia, y ahí somos corresponsables todos y todas. Entonces, mi llamado final es a eso, gracias a los compañeros de Barrio Barrio TV, Barrio Adentro TV, yo creo que ellos son de aquí, de Antímano, creo. Eh, nosotros no quisimos traer medios de comunicación para que no se viera como que era un show, una cosa que íbamos a hacer acá, sino simplemente era un conversatorio ver a las personas que tenían información, pero bien bueno que ellos nos están apoyando porque ya hay un material bien valioso que nos, claro. se puede llevar en todo caso Piñate para la investigación que, que ellos están haciendo bueno y colocar allí a, a la orden de, de la instancia que corresponde. No. ¿Sí? Y aquí culminamos la actividad por el día de hoy en el CDI de aquí de Antimano en la vuelta al Fraile, ya que estamos ocurriendo los hechos ocurridos el día 16 de abril a las 8 y 15 con testigos, con los, los diputados aquí encontrados. Cerraremos aquí en Barrio TV, Canal 27. Lenis Morón reportó.